Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurro del Papel. Susurro, ¿se va a montar el avión? Qué valiente eh! con mascarilla. de completa pero es algo especial porque os explico porque es todo comprado a rosalía ya sabéis que en gualaport rosalía tiene un perfil abierto que se llama roma l Os lo dejaré escrito en la cajita de descripción para que la podáis buscar o creo que no sé, voy a intentar dejar el link directamente a ver si, si funciona para que entréis directamente en Wallapop. Bueno, pues Rosalía compró el excedente de una tienda de scrap que ha cerrado, ¿vale? Y bueno, me dijo que iba a comprarla, que si yo estaba interesada en algo, y dije, hombre, bueno, pues claro. Entonces, a unos precios buenísimos, pues le he comprado un mogollón de cosas. Que quiero enseñaros? Este es un paquete. Hay dos. Me ha mandado dos paquetes y me acaba de llegar vale? entonces os voy a abrirlo, le he quitado la dirección y voy a abrirlo, lo voy a poner aquí en un ladito porque eh, mira, es muy alto y además pesa en mogollón veis lo voy a poner aquí al lado, vale? lo abro que está ya casi abierto aquí Tengo un dolor de cabeza Uf. pero mira, ayer fui al fisio y ayer salí divinamente, pero cuando estos se ha estoy un bromo. No, es cabeza, el buen, me tocó. Entonces, lo estoy abriendo, ¿vale? Os digo que hay otra, otra caja más, ¿eh? Porque como pesaba mucho, que me te lo voy a mandar en dos paquetes, ¿te parece? Y dije, bueno, pues lo que tú veis, ¿eh? Y entonces pues ella me lo ha mandado en dos. Paquetes. Vale. Voy a tirar de aquí porque todo bien. Oh, ¿Qué va? Esto no puedo abrirlo yo. Vamos. Bueno, pues, claro que voy a... no sé si de... De ¿no? Vamos a Así que voy a intentar ya qué va, no puedo Bueno, voy a subir otra vez aquí arriba Madre mía y voy a intentar abrirlo por aquí, con el cuque Para ver si lo puedo sacar Porque es imposible ya, claro, no tengo poder, no tengo fuerza paladita, ¿eh? Hoy estoy he hecho un trapo pues, viejo Ay, a ver Si pudiera abrirlo estamos ¿no? Y alguien me ha puesto un paquete Súper complicado Y tampoco quiero meterle el cute, Porque es muy así, porque no... A ver si me la he cargado. Vale, yo creo que ya. No. Uh, mira. mira. Vale. Voy a poner. Por aquí, Uy, si es que no me puedo ni agachar. Pero mira. Que si no, después se me acumula el trabajo. Le he comprado esta maleta. Tenía dos. ¿Vale? Mira, es esta maleta para scrap. acabo de quitarle la etiqueta, ¿eh? esta ¿Vale? <coughs> Uy, la cabeza Pues le he comprado este, este pedazo de maleta eh, Que viene pues con cremallera Trae una parte aquí que es transparente Yo la estoy viendo ahora con vosotros Trae también aquí velcro no. mira una parte veis lo pongo así para que lo veas es transparente a ver, aquí lleva un velcro y de aquí se abre vale ¿Qué más? bueno las voy a vaciar primero y después ya la veis con tranquilidad porque yo no puedo con ella ¿eh? os lo digo de verdad y entonces esto lo voy a bajar abajo y voy sacando y luego os enseño lo que es la, la maleta en sí la manita pesada como una condena bueno, mira, le compré a ver si se ve bien yo, a ver, ahí abajo voy a acercarlo Mira, le compré esta cajita de maderita eh, de temática bebé chica, porque además si os fijáis ver, aquí veis que es una niña que lleva un lacito y eh, además pone baby, baby, baby girl Baby, baby girl Esta Y esta que es de nomito Trae la casa, el nomito, el caracol Una pala de jardín Unas botas, mira Yo la estoy viendo ahora mismo También con vosotros, ¿vale? Pues estas dos cajitas Que bueno, las maderitas como... Nunca vienen mal Iba a guardar cute, pero O sea, no lo iba a guardar pero voy a guardar porque me, me, me, me puedo cortar así que bueno vamos a seguir viendo Mirad, de Catul le compré esta troqueladora voy a bajar un poquito ahí, esta troqueladora de 316avos de pulgada que esta yo tan chica yo no la tengo y me la dejó a muy buen precio y ya sabéis que Cthulhu se va que lo ha cogido otra marca y están eh, fuera de fuera de cobertura ¿verdad? vosotros me entendéis vale y entonces pues las que tenía le dije enséñame esta y, y me dio o sea y cogí eh, esta de 3 16 de pulgada cogí esta que es de un octavo de pulgada yo esto no lo tenía pero me la he puesto baratita a ver si veis no sé qué me pasa hoy a esto que parece un poco borrosillo. ¿eh? ¿Qué más? A ver. Conforme vaya saliendo, porque yo creo que ya lo ha metido aquí, mirad. Le compré este encaje negro, que es guasi, ¿eh? Y, y si lo puedo abrir, os lo enseño. Mira. Y es negro es difícil de encontrar, ¿eh? porque así, como veis, que lleva algo así por detrás, en el... Y os iba a decir lo que trae. Ah, sí, que trae. Yo qué sé. Es que viene en inglés. Creo que trae 5 metros. 5 metros no me puede traer esto. Yo veo esto muy poco para 5 metros. A ver. Mide 15, 15 por, quini, por 500 milímetros. Pues ¿Será el 5 metros? No sé. Bueno, pues en negro. Que después... Pues la verdad es que este viene de perilla. Porque para Halloween... Yo la verdad es que lo utilizo para Halloween, pero no tiene por qué. Porque cualquier eh, trabajo que tengamos... Y sin embargo, fíjate, a mí me gusta mucho esto Que ya no tengo, ¿eh? Mira, este lacito Esto es lo que me queda del lazo, ¿vale? De... y me gusta mucho en blanco y negro Eso de... De cómo se llame Uy, uy, esto yo es muy bueno Yo me de hoy Mira Le compré Este sello de caucho Que pone invitación Lo, lo pone en español en castellano, ¿veis? Este le compré este que dice la amistad duplica nuestras alegrías y divide nuestras tristezas Este, ¿veis? De caucho también De caucho también le cogí, lo estoy sacando como viene Este pedazo de corazón, ¿veis? Bueno, está un poquito... De, haber, de haberlo usado, pero bueno Lleva notas musicales Lleva pentagrama con notas musicales Me parece bonito Y yo corazones, la verdad es que no tengo mucho Y entonces dije, bueno, pues Voy a cogerlo Mira, le cogí esta cinta de Gugre Es que es muy finita, ¿eh? Eh, Trae 3,25 yardas y, y en color lila ¿Veis? 3,25 yardas. 3 metros, vamos, pone. El lila. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, mira, le cogí esto. Que aquí no tengo este punzón. Y esto para poner el L. Que esto se va a quedar aquí. Este. En rosita. A ver. Mira, de Catul le cogí esta que hace esta flor, no, un círculo con ondita bueno, este que es de una pulgada, y no lo tenía y, y lo pillé ¿veis? no sé si se, ve, si se ve o no se ve bien o brilla esta, la verdad es que viene el en, en, en dibujo plateado, ¿vale? y esta también de Ecatum, más ya le cogí que nunca vienen mal pues esto es de en varios tonos de lila, negro y varios tonos de gris Este parece blanco, pero no blanco Es un gris muy clarito, yo diría que es casi blanco Bueno, pues esto ¿Veis? Y le cogí esto, porque todavía tiene cosas, ¿eh? A ver, le cogí este igual que el lila, pero esta vez en un tono vainilla y trae igual 3 metros. Y es igual, gogre finito. ¿Qué más? A ver. Mirad, le cogí esta cajita con este abecedario que es de Artemio. Y es un alfabeto espejo. Tiene una capa protectora que se le quita y se queda, pues, efecto espejo. Trae 130 piezas. ¿Veis? Ahí están. Y la A, ah, que está aquí, digo como no venga la A, bueno, la hemos hecho Pues esta, yo para mí que de esta le cogí Una, no, a lo mejor no eran de esa, era de, eran de otra este, Que cogí varios alfabetos ¿verdad? Bueno, a ver, a ver, si me puedo amachar Aquí, mira, le cogí este sello de caucho Que utilizamos mucho, pone muchas gracias Y este que pone sorpresa, sorpresa, sorpresa Que parece muy gracioso este es redondito, ¿vale? ¿qué más? A ver. Mirad, le cogí de Daika este álbum que es esta casita, ¿veis? Mira está con la argolla y me parece muy chulo, pero también me parece chulo porque se puede, o sea que tú lo puedes sacar por ejemplo en cartulina o y me gustó y se lo cogí, ¿vale? Viene con la puertecita, la ventana, las flores. Aquí en, el, en el, la guardilla viene también con su ojo de buey. Viene en la trasera, hojas y la delantera. Hoja, creo que trae dos o tres. ¿eh? Este no, no lo veo. No, trae dos. ¿vale? De madera. Y me parece bonita. Y también la cogida. ¿Qué más? Uh, este, mira que de otro álbum y con esta forma ¿ves? también mirad qué argollita más chica trae la verdad es que son muy chicas veis este también da ¿eh? y costaba muy bien de precio pero muy muy bien de precio y, y me lo traje Más. aquí hay otro 6 ¿sí? de caucho que es un botecito que pone concentrada de amor ¿Eh? he cogido varios sellos de caucho yo sellos de caucho no tengo mucho la verdad tengo, pero no, no, no exagerado no. de los lo otros sí mira, y ahora vamos a empezar con papeles vale voy a poner esto a un ladito que no se me caiga y les voy a enseñar papeles, bueno, pillé el resto de esta colección, porque yo supongo que esta colección, aunque viene cerrada a mí me da la sensación de que no viene entera porque viene un poquillo voy a abrirlo esto mmm, no sé pero a mí me parece que esta colección no, no está entera no ¿veis? es esta que es de pinhole Idea idea 18 papeles. Aquí hay 18, aquí no hay 18 papeles, creo yo pero bueno A doble cara. ¿Veis? Este es uno Ah, vale. Vale, vale. ¿Qué es papel verde? Mira, qué bonito. Sí, sí, sí, sí. 18 papeles. Mira, este. ¡Qué fenomenal, qué bonito este a lo mejor la manera de ver lo que tengamos es quitándolo de aquí pues es muy bonito a ver cómo lo haría yo para que lo veáis así ¿no? Mira, vamos, vamos a centrarlo, este es uno a ver. levanto un poquito para que se vea entero creo que aquí Este es uno que me parece súper bonito. ¿Veis? Este le da la vuelta y os pongo aquí. Este, mira que rosa, que bonita, verdad? Son muy chulos. Este es otro. Este lo voy a pegar aquí porque si no se pega el papel. Mira un segundo, otro que es como de de etiqueta, de tag, de, de cuadrado, de tarjeta, ¿Vale? creo que es muy chulo también, vale, yo no sé si lo estáis viendo bien, o oh, no. A ver. A ver, creo que sí, ¿vale? Este es otro, un poquito, este es igual, si no es igual, no, no es igual, pero muy parecido, ¿no? sí es parecido porque las etiquetas son más cuadradas ¿vale? este es muy bonito también este es otro también muy bonito es papel velvo papel vegetal yo también es que lo veáis bien pero claro yo el espacio es el que tengo no tengo más voy a ponerlo ahí a ver así creo que se va a ver ahí bien ¿veis? este es otro lo quito otros son muy bonitos bueno tinhaul la verdad es que tiene unos papeles muy bonitos son parecidos porque son de la misma colección pero mira, ¿eh? son muy bonitos creo que mira este me gusta mucho el mira está en revés pero voy a poner en el derecho así ah, Mira qué bonito. ¿No parece? A mí me gusta. Mira, este es precioso. Un poco grande la figura, ¿verdad? Pero son muy bonitos. Este también es muy bonito. Un poco grande la figura de los dos pájaros, pero bueno, en algún sitio se podrá poner. Este también, muy bonito Es papel velo ¿Vale? Por eso lo estoy pasando así, ¿eh? Tan despacito Porque es que, para que lo veáis sobre blanco Porque si no, no se ve Porque es como transparente ¿Veis? Mira, muy bonito Este es otro mira que flores Un poco grandes también, pero bueno Y la mariposa, espectacular Qué bonito muy bonito este es otro veis también muy bonito a ver si lo pongo así veis también muy bonito y este es otro también con a ver. este sería el derecho así mira que bonito. bonito este de las flores el derecho mira. muy bonito también y por último no, por último no, que queda donde. este también muy chulo Lo dejo ahí. Y por último, ahora sí que el último es muy bonito también. Este. ¿Ve? Es muy bonito. Espero que se vean bien. Y sí que traen los 18. Es que creí que era una colección de papeles. digo, qué raro. si ¿sí tiene pol? No. No hace papeles muy fino la verdad. El hombre tiene calidad en los papeles. Bueno, pues este son una colección de papeles vegetales, papel velo, ¿vale? De de Hall. Es esta la, la colección. No, desconozco si tiene más. Tenéis que entrar vosotros y mirar, porque, claro. Yo lo vi ya hace unos días mira He comprado esto Que son corazones Son chipboard gordo ¿Veis? Se saca y esto, bueno, pues tú lo puedes Tiene tres o cuatro Y tú lo puedes ir poniendo Es el, el grande Bueno, la página es de 30 por 30 Pero claro, yo creo que se desechará alguno Y decir que se coge el del medio son corazones, es muy bonito y este cartón es chipboard ¿qué más? pues voy a enseñaros mira de la colección de graphics 45 le cogí esta que es una colección de luxe es decir que viene con eh, chipboard y con adhesivo incluida esto pues en el mercado puede costar alrededor de de 25 para adelante 25 26 29 vale y yo lo he comprado por 9 creo que si sí, 9 euros me puso ella me parece genial ¿no? está muy bien y además ya os digo que es la colección de luces todavía Mira, todos estos papeles Luego si queréis, vamos a ver las colecciones Luego si queréis os las enseño Pero a cámara rápida Porque si no, hay muchos papeles Mira, le compré esta De Craft and Company Que es infantil Mira qué mola Trae 48 papeles ¿Vale? De 180 gramos cada papel Y es de 30 por 30 Este es otro Otra colección le cogí esta otra colección. Mira, que me pareció muy bonita, muy dulce. 24 papeles traen. ¿Veis? De, mmm, de esta marca. Trae 24 papeles. Después, de papeles además, porque ¡oh, se me caen. Le cogí esto. ¿Vale? Que trae de todo, son papeles sueltos, ¿veis? Esta la he tenido, es de Daika, ¿veis? Este, por ejemplo, es de Daika también. <coughs> hay dos. De Daika. Este también, hay dos. Recortable. Muy bonito. Este también. Estos son recortables con flores, esto siempre vienen bien. Mira, esto es tela o papel adhesivo. Nunca lo había probado. Y esto me dijo, te voy a mandar uno para que lo pruebes. Es de Guillermo mary Pérez. También. Mira este, te trae dos. Esto es papel vello y está embosado. Este, por ejemplo, es un naranja. Y es papel este que es un acetato que es de banderines. Super chulo. Esto es papel adhesivo en amarillo. Esto es velum traedor en azul con los puntitos en embosado. Están en relieve, ¿vale? Este es en azul. Estas son el lila. Este es otro amarillito más claro. Bueno, el otro es que era naranja Este es amarillito Mirad qué mono este También viene en relieve con florecitas ¿Vale? Me parece monísimo Este en verde También todos están endosados Esto es papel adhesivo De Wii. Este también En un rojo Este en un color piel Cuero esto es papel velo en azul celeste que trae tres. ¿Veis? Pues todo esto se lo cogía ella. Esto es que es suelto, ¿vale? Todo esto son es papeles sueltos. Ah, bueno, espera, creo que más estos también. Que es la parte de atrás para recortar esto igual, mira este que mono en celeste de cuadrito. buenísimo, para un álbum de bebé la portada ideal y este verde verde hoja, esto también podemos troquelarlo, quiero decir que podemos troquelar y embosar con una carpeta de estas de embossing que también troquela podemos hacer de aquí hojitas aquí y aquí podemos sacar por ejemplo un reloj no sé, o un o un tronco de un árbol yo creo que se pueden aprovechar muy, muy bien. Y esta, que en la parte de atrás, mirad qué cookie. Y las flores son ideales. Y las gafas son súper cool. Me encantan. Pues esto se lo cogí a ella, que ya os digo que son sueltos. Mirad, cogí este... Esto adhesivo. Esto adhesivo, bueno. Abecedario. ¿Veis? Que son adhesivos. Le falta una de una, pero bueno, eso no pasa nada porque eso se puede aprovechar. Mira, este también, que son adhesivos. Que esto es de la colección Summer de Cartabella. ¿Ves? Que es muy chulo. Esto, este otro, que bueno, le falta la O y la L. Quizás este por ahí. Le cogí, es que se me está deshaciendo, se me va. Esto, chipboard, espera, que lo he puesto del revés, y la otra mitad es que la tengo ahí. Por eso digo que puede ser que lo abecedarios, ¿veis? mira, Es chisboa. es cartón, ¿veis? Y es para hacer un recetario de cocina. Es que se han salido. porque Y aquí está, mira, el delantal que se ha salido, pero no está roto ni nada. Es que es así, ¿vale? El delantal. Y aquí probablemente haya otro por ahí. Sí, está aquí. que falta? ¿Qué es este? ¿Vale? Lo que pasa es que sabía es que salir. Por eso he dicho yo, digo, el otro estará por ahí. ¿Veis? Que es súper chulo. Que es para hacer un recetario de cocina. Me parece súper bonito. Os sigo enseñando. Mirad, le he yo estas pegatinas. Que son de Graphics 45. Y son de la colección de, de mascotas. O de animales, sí, porque es gatos, perros, ¿veis? perro y son flores para armar ¿Veis? y por aquí también que eh, ya digo que es el resto de una tienda entonces pues bueno a lo mejor esta colección no la he comprado pero esto siempre se puede aprovechar a mí es que graffiti me gusta muchísimo otra que también son creo que son sí, son papeles sueltos voy a ponerlo aquí y os lo enseño Mira. ¿veis? este detrás así precioso este todos son de daikan ¿eh? por detrás así y trabaj dos como a nada que lo ve muy bien porque si no se me están cayendo este que es igual que este por detrás y por delante son tiras creo que es de la colección flores me parece me ¿Ves? aquí hay otros dos así es por del delante y este por detrás espero que se vea bien este hay uno que son recostables mirad qué mariposa son preciosas ¿eh? este pichi, mariposa Esta no la recorto yo, no, no me gusta recortar esta O sea que yo usaría esta Me gusta más que esta, esta no me gusta Esta sí Pero la otra no Esta, mirad que bonita Por ejemplo, para San Valentín es un cupido ¿Ves? Y por detrás ¡Qué bonita! ¡Qué bonita esta! Me encanta Qué bonita, me gusta mucho. Esta, cupido también. Y le he dado la vuelta oh, oh, oh, así. Ah, Qué bonita. Me ha encantado. Qué bonita. Estas damas. Me encantan. ¡Qué chula! Mira, esta de pajarito y por detrás básico. Básico es que está escrito, ¿veis? Bonito, hay ¿eh? unas flores ahí, una guimarla. Esta de flores, que son cestos de flores, hay dos. Y por detrás, uy, oh, qué bonita, preciosa, qué bonita. ¿no? Me, me gusta mucho esto. Esta no la conocía, qué bonita, me encanta. Me gusta mucho esta florecita y por detrás. Así, que pasa en Valentín Con el off y tal Muy chula Qué bonito Esta Y por detrás así Muy bonito También un color muy elegante. Mira, esta trae dos ¿eh? Y por detrás así Con el pajarito ahí y tal Muy mona Esta es flores por detrás, así Muy bonita Esta de raya por detrás, así También muy bonita, para San Valentín, ¿no? O para una novia, muy bonita Esta de topito trae dos Por detrás, flores Esta, flores, por detrás, más flores Esta sí la he tenido yo esta, un básico Y por detrás, preciosa Qué bonita, qué flores Me encantan Esta Que me haría un poco de rombita Y por detrás, así También pasa en Valentín, me parece Muy bonita ¿Eh? ¿No? A mí me gusta Esta de rosa Y por detrás Así también nada más antigua y muy de San Valentín muy romántico para una novia. No sé, me gusta. Y este que trae dos y por detrás recortable. Así. Creo que se está viendo bien. A ver, si lo pongo así. Y después ya si acaso lo acerco. Para ahora de editarlo. ¿Eh? Muy bonito, ¿verdad? Creo que sí, que es muy chulo. Bueno, pues estos dos. Y por último, bueno, por último lo que queda. Este, que por detrás es así. Y este, mirad qué bonito. Muy romántico. Y por detrás, así. Son golondrinas. Pues me ha encantado son preciosos, todos los papeles estos son muy bonitos pues sigo enseñando colecciones mirad, le cogí esta que es preciosa yo creo que esta me suena de haberla tenido en 6x6 pero claro, con 6x6 es muy chiquitina pues esta que es de flores se llama pájaros, ¿no? Barb, son Uy, no sé y esta que se llama jardín de, de rosa también es muy bonito, muy muy delicado Este Que me gusta mucho Es de De niño De bebé, vamos ¿Ve? Trae de 30 por 30 también Y de 250 gramos cada papel Tiene, Da gramaje, ¿eh? Después Pues de este le he cogido Dos porque son básicos. Y este de fiesta de cumpleaños también. De cumpleaños de bebé. Que también le pillé dos. De Graphics 45. Le cogí este. Que es muy bonito. Es de lux también. Muy, muy bonito. Me encanta. Es súper chulo. Y al ser de luz, pues ya sabéis que viene con. Sticker y chipboard incluido. Yo esta tengo algunos papeles, no todos, no tengo la colección completa, pero algunos papeles sí. Mira, y por último enseñaros que de esta caja viene esto: que son eh, chipboard en cartón y son, bueno, pues para hacer lo que queráis. ¿Veis? Y trae un montón, es de una medida 30x30. Aunque esto no da 30 por 30, es más chiquito porque pierde los laterales, pero son muy bonitos. Y os voy a enseñar la, la, el maletón. porque todo esto venía en la maleta y recibió dos. Y yo me quedé le dije a mí, me manda la turquesa. Bueno, chicas, os voy a enseñar la maleta que es esta. Que si veis, tiene aquí una pestaña transparente, pues para ver lo que contiene, se abre, aquí tiene un velcro, se abre así, con una cremallera, ¿ven? Y esta sería la maleta por dentro, una vez que está armada, se vuelve a cerrar con su cremallera y su velcro, y después por esta parte veis tiene pues para guardar también papeles o lo que se quiera por los laterales lleva mira la para poner las correas y llevarla colgando la correa viene aquí dentro está la parte delantera donde lleva la marca con un bolsillo que lleva fuelle y aquí y aquí se engancharían las dos correas que por cierto son de plástico vale y se o sea que ya la maleta pesa de por sí ¿Ven? se cierra con un velcro así y esta sería la maleta donde venían todo lo que os he enseñado en... anteriormente vale y es de esta marca vale yo la veo bastante bien y estaba muy muy muy bien de precio ¿eh? que ha puesto unos precios que la verdad que merecen la pena bueno pues esta sería lo que es la maleta aquí voy a volver a guardar todo lo que ella me había metido y ahora voy a grabar otro vídeo voy a grabar otro vídeo y este sería el final de la primera parte ...y queda por una segunda parte... ...hasta entonces, cuidaros, sed felices... ...y si me da tiempo... ...la subiré probablemente prontito, prontito... ...chao...